Ya compadre, aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo y como pueden ver esta noche me convertí en lo máximo de tortuga ninja, ¿cachai? O sea, ya no puede haber más en, en, aquí en el, en, en el ambiente que le di al, al canal, ¿ya? Tortuga Ninja 4, tortuga en el tiempo, compadre. Este es el que más me gusta de todas las tortugas ninja, de, de las versiones que salieron. De las versiones que salieron de este juego, ¿cachai? Porque salió una de Arcade, ¿cachai? Salió otra que es como el Xbox 360. Y esta de Super Nintendo. Y para mí la de Super Nintendo, la, bueno, en Sega también tiene que estar, ¿cachai? Pero esta de Super Nintendo me gusta mucho. Y la vamos a jugar en Hard. ¿Ya? Vamos a configurar el tiro. Hard, compadre. Y vamos a poner todas las vías posibles. Y vamos a jugar en modo... En modo eh, animate ya ah hay una cuestión que dice back attack a ver player Dutch automático manual manual ya démosle ahí van a cachar qué tortuga en el tiempo ya démosle ya, a mí me gusta jugar con Miguel Ángel me gusta Miguel Ángel porque como que... Bueno, ahí les cuento. La historia pasa ahí, que Crank se lleva a la estatua de la libertad hasta la unidad de Orlando. Aparece Destructor, compadre. Y bueno, las Tortugas tienen que ir a salvar la estatua de la libertad. Era la misma intro que... Gran Manzana, 3 de la mañana. No, 3 de la tarde. O 3 de la... Ya, da igual. Ahí estamos compadre, eh, claro, hay que ir a salvar la ciudad y la estado de libertad, ya, con esto se pega Y a darle, po. vamos a terminar Tortuga Ninja esta noche compadre Vamos a matar a estos del Clan Foot. me gusta, ah, lo que les contaba que me gusta Miguel Ángel porque como que el mono, no sé, lo encuentro como más inteligente creo que los demás porque como que es rápido para atacar para atrás, por ejemplo se te ponen unos monos atrás y el compadre como que igual les pega para atrás, entonces me gusta eso que que sea rápido en ese tema de las mochas. Vamos. El juego bien relajadito compadre, no es tan difícil. Me comí el tiro a la pizza de ayer esperado. Porta. estamos con el mejor acá mi granja. tortuga fiestera me acuerdo cuando vi por primera vez eso de que de que podía tirar a la pantalla los personajes me dejó loco man. bueno se usó mucho en el super nintendo eso de que eh, los personajes los personajes se acercaban a la, a la pantalla pasaba por ejemplo en el mario en el mario world que cuando el bowser al final también pues, ...se acercaba a la pantalla y, y volaba en esa copa. Bueno, aquí los podéis tirar. Y ahí está gran, hay que tener cuidado. Con dos para adelante, ...corro y puedo hacer esto, ¿cachai? Ya, vamos. Miren, ¿saben que Hay un... ...la versión de arcade... A pesar de que está mucho más bonita obviamente en gráfico, siempre la arcade va a ser mucho mejor que el super NES. Eh, me quedo con la de NES, o sea, con la de NES, la Super Nintendo, porque, ¿saben qué? Es super. La, es super jugable. ¿tachai? Es súper bien Es super fácil de jugar. Me refiero a que la, la maniobrabilidad de la tortuga, compadre, es súper cómoda. En la de Arcade, weón, bueno, puta no. no Sale mucho mono el ultimate ese que tiráis que no te quita energía, pero es a cada rato esto. En cambio acá es como se puede jugar, es jugable. Ahí está Baxter Stockman. No es tan complicado Baxter Stockman. Baxter Stockman era el compadre que creó los Mouser. Que era un, un científico que trabajaba para Destructor, para Shredder. Entonces... Por error... Eh, fue convertido en mosca. Ahí lo acabo de eliminar. Este, este enemigo también sale en el Tortuga Ninja 1. De arcade game. En el nivel 2. En la alcantarilla. Ya compadre. Este otro mono Este es una tortuga robot que... Sale el final Este debe haber sido como de la tercera temporada de las Tortugas Oye, este nivel cuando yo lo vi, que loco, man. De verdad que cuando en esa época Vi este nivel en la revista Club Nintendo, la número 3 Donde salía Bart Simpson, parece, de portada Y en la página central eh, Salían como los títulos nuevos de juegos que iban a salir más adelante Entre ellos estaba Battletoads estaba también el de Lucha Libre, WrestleMania, todo eso, y entre medio salía esta, esta misma imagen que estoy ahora jugando, salía. Bueno, me dejó loco. En ese tiempo yo todavía tenía la NES. Y claro, obviamente, partir del Atari, pasar por la NES, llegar a esto, era otra cosa. Bueno. Jota, no le alcancé a pegar más. No, quería ver si le podía pegar a la, a la alcantarilla. Pizza time Obviamente en el de arcade salen las paredes Las paredes ahí pintaditas, ¿cachai? Con grafite, acá no ya vamos por la pizza nomás Pizza time Y también otra cosa que el de el, el de arcade no es para nada igual a este Hay enemigos que no, no aparecen en el de arcade, O en realidad los cambiaron este es mucho más largo. Eh, por ejemplo, hay un nivel donde te vaya al. Te vaya a la prehistoria. Y, y en el de arcade aparece un mono como una masa, ¿cachai? Y de aquí sale otro, sale un, una tortuga como con pinchos que se llama Slash. Chucha. Vamos. Vamos a guardar ese poder. Uh. Vamos, ah, igual le puede pegar. ¿A quién más viene acá? ¿Cachai que Miguel Ángel es rabio para todos, para ambos lados? Me gusta eso de Miguel Ángel. Uh, estos son difíciles. Ya, pues los videos hubieran muerto al tiro, ¿cachai? Porque ese es como el ultimate. Es como cuando apretabais en el... En las tortugas ninja 2 de arcade game, los dos botones los matabais al tiro. Ya, esta tortuga también acá es muy fácil de matar. Os voy a mostrar. Bueno, primero peleamos un ratito. Hasta que empiece a agarrar un patrón de, de pelea que es muy fácil. Sí, súper fácil. Y ahí está, Te dispara, después va a saltar arriba, abajo y allá, y ahí le sale la cresta. Va a ser lo mismo, dispara, arriba, abajo, allá, y le sale la cresta. Todo el rato lo mismo. Te dispara, arriba, abajo, allá, y le da ahí. Senador Ali Blue. termina buen nivel de, las de los callejones de nueva york cacha por ejemplo en este nivel aquí nosotros tenemos que hacer puntajes como un bonus en el de arcade no porque en el de arcade va peleando Cachai, bonus day it's showtime entonces aquí tenemos que hacer puntaje con los con los del Clan food tenemos que ir pegándole o No, que se rabia, una día extra. ¿Cachai? Ah, lo. Igual le pegué. Oh. Bueno, da igual. A los azules eh, hay que pegarles para atrás. Bueno, ahí. Este, ahí. Ya, ahora nos adelantamos un poquito. pizza time. Uy. Saltamos acá. Ay, no la puede agarrar. Ya, da igual. Y ahora dale lo... a los. a los aliens. Vamos a ver cuánto alien matamos. Ya, no hay que confiarse porque... Y acá viene una pizza, creo, por acá. Perfecto. Cada 200 monos muertos creo que te envía. Y ahora este mono, el rey rata. What the fuck ¿quién es el rey rata? Nunca lo vi, en la, al menos en la primera temporada de, la, de las tortugas, no lo vi nunca. Muy fácil. Hay que pegarse ahí abajo y darle nomás. Yo me quedé en la primera temporada hasta tu, En la primera y segunda, creo. Era fanático de esta serie cuando chico La tengo toda en VHS. Pero solamente hasta cuando Crank pierde el Tecnódromo. Y se da la dimensión X. Y entonces. Entramos al Tecnódromo. Y ahí está uno de esos compadres mutantes que salían en la TNH Mutant Ninja Turtles 2. Qué bien que me acuerdo que esa película la fue, fue triste, la fui a ver, a, o sea, no la vi en el cine. ¿no? La vi en, en VHS. Claro, en esos tiempos no se conseguían las películas a como de lugar. Como, Vamos, vamos, vamos. Ya, vamos. Me refiero a las Tortugas Ninja 2. Esa es la vi en VHS. La uno nunca tan pobre para no verla en... ...en el cine, po. Igual me lloro. <risas> Tortuga Ninja, compadre. Oh, los Mouser. Las creaciones de Baxter Stockman. Mira, los pollos están al acecho, weón. Ya, prefiero quitarme vida o no más, cate palo. Ya, vamos a perder una vía para acá. Vamos, vamos, no quiero perder la vida. Muy bien. Puta ese weón al acecho ahí siempre, weón. Vamos. Ah, ya, estos hueones, como que se brota. Hay que echárselos moraditos, primero. Ya. Que el morado te abraza, ¿cachai? Ya, vamos. ¡Wow! Uh -huh. Ya. Vamos a esperar que salgan hueones medio, medio raros, o sea, de estos más difíciles, para pa comerme mesa. Ese es un poder, ¿cachai? Ahí Bueno, los rojos esos que están ahí, son los que tiran Joe Regan Mira este destructor Abril Nil, que hace acá? Uy Chucha, casi me... Toca y Razer El más maestro dice que nos divirtaba un rato algo así dijo A esto les pegáis 3 y te para atrás Mató a su propio amigo, son muy fáciles, ¿eh? muy bien. Ya, perfecto. Ahora, contra quién peleamos, ascensor, compadre. Qué buen juego, man. Me gustaba este juego en Super Nintendo, ¿qué quieren que les diga? Nunca lo tuve, obviamente fue prestado Pero... Pero me gustaba, encontraba, bueno el que tenía yo era el... las Tortugas Ninja 2, de NES Encontraba que este estaba súper bien hecho para, para, para la consola, weón Vamos, hay que tener cuidado con estos huevones que te quitan caleta tan harto eso, wean, me hicieron comerme la pizza. Es jugable, ¿cachai? Es un juego jugable, wean. no como el de arcade, que wean, no, no... Mucho mono, wean, no disfrutáis la gráfica, o sea, no, no, no sabéis que así, pegáis para todos lados. Me gusta disfrutarlo, debe ser que estoy más viejo ya. Ya, pues se acabe el super ascensor Ah, esto, weones, bueno, mira A esto hay que correr ah. Hecho acá mm. Es que esos weones bueno, se protegen ahí Aunque con patas también parece que cagan a ¿eh? Bueno, ahí le pegué igual. Vámonos. Qué buena. Esta noche voy a tomar sopa de tortuga y la cámara se da vuelta y ponen a Destructor como primer plano. Y ahí en esta parte donde yo tengo que... Evitar las balas de Destructor. Y tirarle estos buenos de los... Ah. Hay que tener cuidado cuando se ponga roja la mira. Ahí, ¿cachai? No hay ni pizza, po weón. Ni una pizza, que va ahí arriba en el... Aquí me van a matar. Claro, es que hay que correr. Tendría que correr para todos lados a cada rato. Para que no me llegue la bala, pues. Man. Ahí me va a llegar igual, ¿cachai? Oh, Shell shock. Puta. Vamos. No es la idea, pues, compadre aquí directo y le tiré otro bueno que me cuesta correr ¿cachain? Mira, él tira otro más. Bueno. Querían dos. Uno más, uno más. Uh. Ah, vamos, vamos, vamos. Mira, me disparó. Trader. Vamos ahora. Ah. ah. Vamos, vamos. Uh. ahora. Hay que otro ¿no? Puta, uno más. Vamos. Cagó. ¡Uf! complicado. Mi paciencia no sé qué onda. Yo te voy a meter en una... en la máquina del tiempo para que tú nunca más vuelvas. Compadre, te manda como al pasado. Eso que se había metido a la dimensión X. Entonces aquí nos empiezan como a mandar en el tiempo a varios lugares. Turtosaurus. Ya, este creo yo que es el personaje más difícil del juego. Si no tenéis técnica para matarlo podemos perder todas las vidas acá. De hecho este nivel lo odio, o sea, odio lo, a, lo, a los guerreros de piedra de la dimensión X. Uh. Por ejemplo uno acá se puede dar cuenta cuando vienen esos dinosaurios, ¿cachai? Porque el suelo empieza a temblar, en el de Arcae pasan corriendo sin nada, se ¿sí onda ya, matémoslo, sí, al toque. O sea, está bien que sea difícil, pero no imposible, bro. No, no, no, no es agradable, ¿cachai? Ah bueno. Suéltame, weón. Los morados me cargan, weón. Esas mierdas moradas, weón, los detesto. Ya, miren, fíjense que ahí arriba hay unas jugada. Que están en el, en, el, en el... Como en el... En el techo, ¿cachai? mira ahí. Pero ahí que marca y caiga. ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué reloj De piedra, la dimensión X, compadre, se me dio el pido! Ah, maldito, weón, estos weones me, me hacen pasar malos ratos Hay que juntarlo, weón Chucha No hay problema que me maten Guerreros de piedra de la dimensión X, ¿cierto? Los seguidores de Crank Vamos. Muy picado que mataron una vida. No se nos olvida la... Eso. Vamos. Ven por Miguel Ángel, ¿cachai? Eso es lo bacán de Miguel Ángel, pues, con el Debe que de para pa allá y para acá el tiro. Nadie no para allá, A ver. Ah, la raja. Ahí vienen dinosaurios. Ahí vienen de nuevo. Uh. ¿Cachai? Jugable, po. jugable y divertido. Mira el efecto de calor de ahí al fondo. Oiga, qué onda. Los morados primero. PIZZA TIME Ahí está Quería guardar la PIZZA TIME, po' bueno. Para pelearla con el, con el jefe de este nivel, que es re difícil Al jefe de este level hay que agarrarlo cuando está en... Está como en el aire Oh no Ya no, aquí hay, hay que prepararse para estos buenos. Estos buenas son es satánicos. No, pero si hice todo eso de, de esquivar. Ya. Capaz que me mate las 6 vidas, este mono. No, nunca tan malo, no sé. Mira este guante, pegue que te hace cagar. Ya, démosle. Oh, pero weón. Ya, ahora sí. Ya, boa. Ah, pues weón, salta, pues tortuga tonta. Mira, oye oh, weón, pero no no te da, No te da tiempo, ¿cachai? Ya ahí me acordé la técnica para matar a este mono. verdad que hace eso oh, mira la bueno. Pero... No puede ser, pues ¿cómo voy a perder con este mono, pues bueno? weón? ¡Ahí tení! Oye, que me salió complicado, weón. Mal. Me dejó con dos vidas. Uf. Ya, salimos de la prehistoria. Y volamos hacia Los Piratas. Aquí en Los Piratas te aparece Rocksteady Vivo. Cool and Crossbone Aquí te sale Rocksteady y Bebop Rocoso y Bebop En el de Arcade, weón, te sale... ¿Qué te sale en el de Arcade, weón? No me acuerdo Ya me acuerdo Ah, en el de Arcade te sale... El... el tocar and razzard, que Son los que acabamos de matar en el Tecnódromo Ahí salen esos Claro, en el de Arcade tiene una presentación Que te muestra el barquito y todo, ¿cachai? Como les decía, obviamente es gráfica, pero me, jugo, me gusta más la jugabilidad de este. Los monitos se mueven mejor en acá de siempre, bo. Y saben qué? Me gusta que se le dan los ojos a las tortugas, porque este juego tiene como dos modos. El modo de jugar como animación y como cómics. Yo lo tengo como animación, que se le ven esos ojos... ...tistosos a las tortugas. Como la tort las tortugas de los 90 que. Estas tortugas quedan en la serie. Tan, tan, tan, tan, tan. Ese es como un tema metálica. Oh. oh, menos mal no me llegó. Mire, justo apareció otro ahí, weón. Muere, desgraciado. Oh. Ah. Ya, pero ¿cómo tan... Déjense molestar hasta cuándo, soldado a Vamos, vamos. No, ya. ¡No! Ya, a ver acá. Veamos qué pasa. Puta que fome, me... Mira, me salpé. Ay, ah, aquí estos güeyones que tienen mucho cuidado esos monos que tiran esa... Esa. esa weáita. De hecho estoy dispuesto a ocupar mi ultimate con él. Toma. Sí, porque son un.. De verdad que son un fiasco esos weones. Ya, pues weón. Oye, mira. Eh, los, abra, los, los abrazadores. Llegué igual, po pues, weón. Ah no. Esto va a estar complicado. Ah. No, bueno, da igual. Mientras la pasemos, está todo bien. Ahí viene, vivo Rocksteady. Y esto bueno es como que se pelean, pelear conmigo, ¿cachai? Como que dice, anda a pegarle tú, ¿cachai? ¿cachai? Más encima les pasan tonteras, güey, Ahí, anda a pegarle tú a la Tortuga, no puedo yo contra ella, ¿cachai? Después se arranca, no, anda tú, ¿cachai? Este te pega a pata. No anda tú ahora, ¿cachai? y ahí van. Ya, qué onda, por que la que es Hay que puro darle a Rocksteady en realidad. ¿Cachai? Después se empiezan a pelear entre ellos y se matan solos. Igual me quitaron vida, weón. Esa weón me da lata, weón. Pero bueno. Salimos de los piratas. Y volamos hacia... no sé dónde será esta época, weón. ¿eh? No sé qué temporada será esta de... ...del pasado. Me imagino que los vaqueros. Como volver al futuro. Me cago una vía. weón. Todo sea por terminar el jueguito. Me recuerda el... Sunset Riders, compadre. ¿Saben qué? Más rato vamos a jugar Sunset Riders, weón. van a jugar estos juegos así de... Estos de avanzar. Voy ten Vamos. Tenés Mutant Ninja Turtles, vamos. Ya no le puedo dar. Vamos. Cachai que el tren es del clan Foot. Y aquí van a llegar más que de piedra, lo más probable. No, esto no les podéis pelear, weón, Si no, es cara a cara. Tiene que ser ahí. Da igual, si me la tengo que comer igual, la no, weón. Me conformo con pasar el nivel, ¿cachai? Y si muero, preferiría morir en, como en el inicio del otro, ¿cachai? Si no, tendría que jugar todo el de nuevo, que no es la gracia. Vamos. Y obviamente, la gracia del juego eh, sería genial pasarlo con una vía, no estoy en condiciones de de, de, de de jugar tanto. Ya, aquí no vamos a encontrar más pisos. No. Ya, ahora viene otra camada. Puta. Acá andamos con cosas. Detesto estos monos, weón. Son los quemados hoy en el juego. Lo encuentro tarado, weón. Y puta, que son molestosos, weón. A ver si dejamos la pizza ahí. Ya, este no es tan difícil. Cómete la pizza al tiro. Uy, me veo un coletazo. Muy fácil este mono ¿no? en realidad. Hey, murió. Ahora hay que pelear con Crank, porque vamos a ir al futuro, creo. Pasamos del viejo este al futuro. Mira, do, no, 2020 puan. estamos en el 2019, cachai, y no se ve como se ve en la bueno en este país, al menos. Corea se era así. Ya, otro, otro nivel de bonus. Acá viene una pizza, creo. pero atento. Ya. Pelean en helicóptero aquí con esto. Esto bueno. Que apuntarle a la, a la sombra, esto es como F0, ¿cachai?, <ríe> bonus pizza, podrían darme una vía, puta oh, a los 800, miren allá en el horizonte quién viene volando, viene Crank, mira, mira ese efecto ahí, viene volando allá a lo lejos, la hizo cerca, bueno, admito que quedé loco cuando lo vi por primera vez esta, esta, y aquí la técnica es fácil, hay que ponerse ría nomás. Crank nunca va a subir, ¿cachai? Ahí hay que darle con todo. Después va a tirar como unas pelotas, ¿cachai? Y ahí hay que esquivarla. ¡Oh! ¡No! Oh. Hay que traerlo para acá abajo. Ya. No, no puede ser, weón. No, me llega una y me matan. No, por favor. No, no quiero hacer todo de nuevo. No. Uh Ahí está crack El próximo año mi ciudad se verá así, 2020 Joder, sea, que somos ilusos ¿eh? al espacio, compadre. Y aquí no sé... Si llego con dos vidas hasta Crank, puede ser que me lo eche. Veamos, si no la hago de nuevo nomás, ¿por qué tanto? Vamos. Me la juego dos veces nomás. Uh, ya partido mal. Sale, soy seco. Soy una, ni una tortuga ninja, compadre. Con tortuga ninja. Vamos. no A nadie más. Vamos. No, tenían que salir los mongólicos de estos puta. Qué desagradable estos tipos, weón. ¿Saben lo que estoy haciendo? Es que hay una técnica, parece, en este nivel. Tú te ponías como acá en el rincón y no te hacen nada, weón. Es como algo que me di cuenta, ¿cachai? Me pongo acá arriba y es como más fácil pegarle a los monos ahí en ese rincón donde estoy. Tal vez me sirva para todo el resto del nivel si es que llego a alcanzar una pizza. Bueno, claramente no sé si voy a contra los soldados food Pero, veamos. ¿Qué pasa, cachas? saqué una vía? Uy, me mataron justo. Deben estar diciendo, claro, ahora el weón va va a intentarlo hasta llegar al final, weón, y no... ¡Ya, pues weón, monos de mierda! Qué desagradable, son monitos, weón, ¡Oh, no. otro weón tirando estrellita ahí. Oh. Como que salen del basurero estos bueno. weones. Mira, lo único que quiero es que no salgan más guerreros de piedra de la dimensión X, compadre. Me molestan mucho. Ya había, no me da nada, ¿cachai? Tendría que llegar a los 900 monos. Ah, calmado. Ya, espérate que este hay que, hay que piteárselo. Eso, weón, bueno, hay que matar los tiros, weón. Bueno. No, los amarillos hay que matar los tiros. ¿Qué tal? ¿Qué tal mi pizza time? Sabía que hay una pizza ahí, compadre. Igual creo que me la puedo con crank, ¿cachai? Creo I believe in me Estos monos de mierda que los detesto, weón. No, aquí van a salir una, una cantidad de monos, weón. Ahora me acabo de acordar, weón. Salen unos buenos que tiran fuego, weón. No, los lo odio, odio esos monos. No, no, por favor, no, weón. No, no, no, no, no. Hay que juntarlo, hay que juntarlo. Ya, bueno, el continúe así, pueden ver el continúe que aparecen las tortugas de esa manera. No, los guerreros de piedra, weón. Derby, no bueno, nos vamos a jugar dos veces el mismo level, pues, weón. Perdonen por mi tontera, weón, puta que lata. Ya. No era la idea, ¿cachai? Vamos. Ahora con confianza, lo tal, tengo le vía, ¿cierto? Y ahí. Así que tengo que buscar alguna manera de matar estos weones alguna técnica, ¿cachai? Que me haga tortuga ninja, así, onda. Ocupar el, el arte de la invisibilidad, weón, contra esos carreros de piedra en la dimensión X, weón. Son muy. No, son muy cabrones, weón. Claro, con más vida me creo el dios, ¿cachai? No me pasa nada, corro, los mato a todos, ¿cachai? Hago acrobacias que antes no me salían, ¿cachai? Gasto power-ups. Por ejemplo, claro, en el arcade no, no te quita energía hacer eso, para acá sí. Pero está bien, ¿cachai? Está bien. Que no debería ser. Equilibraron perfectamente este juego, compadre. Lo único que sé. Es Para la versión casera es que esta está muy bien. Vamos. Mira, ahí están esos dos hueones que tiran esas hueá verdes, ¿cachai? todo odio, esos. Vamos. La pizza, vamos. Dale, weán, que me venía a abrazar, oh... Mira, si te ponía acá, la brota viene para acá. Y lo aplasta todo. Ven que valió la pena jugar de nuevo, para pa explicarle ese tipo de cositas, ¿por? ¿cachai? Me gusta mostrarle wey, es que ya saben. <risa> Vamos. Eh, te ponís por acá, ¿cachai? Oh. Oh, a game. Ya, bueno, los guerreros de piedra mueren pues, aplastados por la pelota. Ven para acá, vos, weón. Ustedes me hicieron hacer todo el nivel de nuevo. <ríe> estos monos, de... mira la weá. Estos, estos llegan a, a placer, ¿cachai? Y agarrar toda la, la carroña que queda de mi cuerpo. ¿Cómo lo odio a los.? Lo... Detesto a estos monos. Son una rata, weón. Salgan de acá, cagad de monos feos. Mira. Son difíciles, po, weón. Cumplen la función perfectamente estas cagadas de monos, weón. No. Chucha. Ya, ya, eh. Ah. Oh, Miguel, ya, salieron esto. Vamos a hacer corte. Cuidado. Oh, bueno, correte ahí. Uf. Ah. ¿Qué tal? Vamos. Oh. oh, se rompió la concha. Vamos. Uno, dos, ah, ah. Ahí, si matáis al otro, va a ir un nivel secreto. Vamos. No. Mira la weá dura, más dura que cachampaná. Y aquí viene el Crank, ¿cachai? Ya, yo me pongo acá, ¿cachai? Me pongo a pegarle para acá. Me da lo mismo la burbuja igual. Igual le hago daño, ¿cachai? Es que llega un momento que empieza a tirar como unos monos. Empieza a tirar unos monos robots. Entonces yo me pongo ahí en esa arillita, ¿cachai? Para que los robots vayan para ese lado. Hay que tratar de que no me tire la burbuja. Ahí, cachai. ¡No! ¡Oh! Uh, se me ocurrió saltar. Ah, ja, ja, ja. La risa de Trader. ¡No! ¡Puta! Ríete nomás, weón. Bueno. Ya, ahí yo me pongo para acá, cachai. Y lo, esos bichos, mira, fíjate que ahí como que rebotan para allá y no me pegan. Y ahí queda todo limpio, no. ¿Cachai? Como un error del juego. Ah, que se me ocurrió saltar. O sea, de hecho, me da para me tener más puntaje ¿Cachai? Que no me atacan. le pegué dos veces a Crank. Va a tratar de no perder tantas vías, weón. Ahora yo debería. Ahora Crank se pone cabrón. Ahí le pegué varias. No quiero perder esta vida cuatro, compadre. Oh, ta. Ya démosle tu madre. Ahí murió. Ya no estuvo tan mal. En el Dark Arcade el mono queda como reventado ahí como la, las manos para arriba. Ya, finalmente. Nos vamos de la ciudad del futuro. Y volvemos al presente al tecnódromo. Bueno, acá peleamos con Super Shredder, compadre. No, peleamos con Destructor, o sea, con Shredder. Aquí se transforma, ¿no? Es que estamos en Hard Mode. Sí, super Hard. Ve ahí está Shredder y se convierte en Super Shredder, compadre. Y ahí esta weá. Ah, va a tomar sopa de tortuga. Esta weá es fácil. Cuando el weón como que le da. ¿Cómo está la weá? Es que es por estar hablando, ¿eh? ¿Cachai? Como cuando le anta la mano hay que darle. Puta oh, la weá, weá. Puta oh, la weá que se le.. Calmado, si ya le vamos a pegar. Ah, que te quemáis las patas, tortuga. Qué lata, weón. Ay, qué latero, Ya, pues, weón, que weón con los dedos, weón, tortuga tonta, que tanto con tus patas, my toes, my toes, my toes, my toes, ahí, ahí, te muérete luego, vos. ¿En y me quedo? Me carga esa weá. De la... Vamos a tener que pelear de nuevo con el mono, porque el bueno, weón no, no se la va a poder. O sea, yo no me lo voy a poder, pues, bueno, ya. Ah, muérete, maldito. Ya. Cacha, como lo terminé, pero a, a duras penas, weón. Bueno, no había preparado nada. Las tortugas, las eh, los reptiles, no sé qué onda, um, han destruido a Destructor. Y han traído de nuevo la Estatua de la Libertad a su lugar. Qué rica, Briblonín, weón. Siempre me gustó. Mira ese weón que sale disertando. Que hace Splinter eh, frente a toda la gente. ¿Sí? Ya lo dejan salir a la calle, cachai. Y todo lo es como si no ha pasado nada. Ya, bueno, terminé el juego, ¿qué les parece? Bueno, y en resumen, como les quería contar, este es el Tortuga Ninja que más me gusta de todas las versiones de este juego, ¿ya? Como les dije, el de arcade, no. Buena gráfica, todo lo que queráis, buenos movimientos, pero mucho mono, muy enredado, ¿cachai? O no, sea, no es que sea enredado, es que es demasiado, es un macho de mono, ¿cachai? No te da tiempo para respirar, en realidad. Lo que sí, cooperativo, eh, debe ser entretenido. Eh... Y el otro, ¿cachai? El de... El, ese remake que salió... no, no, no, todas esas weas en 3D... no, este es el de, de Real, el que más me gusta Así que... Ahí está el final po, ahora nos vamos a tener que amar a todos estos buenos que hicieron el juego, esa foto, y ahora nos empiezan a mostrar los personajes Producido por Konami, ¿cachai? Por algo... El trencito de los Sunset Riders. Eh, la ciudad futurista, el F0, ¿cachai? Yo quedaba loco con esa, esa parte de la ciudad, lo encontraba genial. Leonardo, aquí te muestran todas las tortugas. De hecho, en este juego faltan unos monos que aparecen con unos guantes de box, que son como unos robots. Unos robots con guantes de box que son como un tanquecito. Pero buen juego, o sea, este juego es totalmente recomendable para, para haberlo tenido en la casa, weón, era buenísimo. Era cuando ya la gente había asumido que ya tenemos, weón, puta, las Tortugas Ninja... El Super Nintendo la llevaba, compadre, acá andamos con cosas. Ahí Abril o con el maestro... con el maestro Astilla, hombre que le dicen Astilla a los españoles, el maestro Astilla, que esa weá. Splinter Soldado foot Uy, oh, son monos, weón, que weón Quitan caleta energía, son monos Rat Kill Sale en el segundo episodio de las Tortugas Ninja de los 90 Todavía me acuerdo, la vi mucho, esta serie Esos Pizza Monster nunca los vi Es los monos animados, weón Lo que me recuerdo bueno, los se lo encontraba genial. Eso tampoco lo había visto en la serie. Creo que sí. me acuerdo. Esos monos salen también en el arcade game de NES. Stonewater, guerreros de piedra. Ahí están los buenos duro. Y ahora te muestro a los jefes. Baxter Stockman, cacha el meo con Net en la guata que le puso. Tío, cuando les pegan a las tortugas se les sale loco. Me gustaba porque había trabajo en los monitos. Po, ahora todo 3D ni un brillo. We. Rat King tocan Razor. Mucho tortuga ninjado acá. Ese nunca lo vi, Slash. We. Debió haber salido como quizás qué temporada de las tortugas ninja. Güey. Bueno, Vivo y Roxte, weón. No podían faltar, weón. Son un clásico eso, güey. Ese otro lagarto que también nunca lo vi en los monos. Crank. Cacha, ya hay un sentado. Se parece el mono al... Había un mono sentado de color azul, que se parece a uno que podía ocupar en el doble dragon 3 The Roasted Stone Ahí está Trader, ¿cachai? Y ahí Super Trader, weón Cacha, pues con una te quita una pura vía ese weón Me acuerdo que en los videos era satánica esa weá que te quitaba una vida al tiro con el reto mutagénico Bueno y finalmente tenemos la imagen para celebrar, felicitaciones, tú han completado su entrenamiento, Ah, no, un entrenamiento la weón Ahora ustedes son verdaderos ninjas. La única parte donde vemos las cuatro tortugas... Ahí como... Para poder, sería rico haber tenido para cuatro players este juego. Gracias por jugar. Y aquí te, te pone un... Te demoraste, weón, 32 minutos con 4 minutos. Muy bien. Bueno, 1092, Konami, todos los derechos de reservados. Espero que le haya gustado este jueguito de las Tortugas Ninja. Muy buen juego, recomendable y entretenido. Nos vemos en otro jueguito del recuerdo. Nos vemos, estimados. Cuídense.